Estamos ya entrando a la temporada de frío aquí en Shanghai y veo caminando por las calles de cerca de East Nanjing Road eh, de hecho está un poquito viviendo. vean, eso este se llama Malatán, por cierto se los presento porque es uno de mis a veces favoritos nada más que eh, son como pequeñas banderillas y ponen por ejemplo ahí eh, hay como de pollo, de tocino, tiene bastantes cosas también hay vegetales. Ese es este... Bueno, de todo un poco. Y ese es papa también. Así es el malatán. Lo que pasa es que vine hace rato a traer un traje. Bueno, a regresarlo más bien porque aquí hay un mercado. Eh, se llama, bueno, está cerca de Nampu Bridge, es una estación de metro. Y ese mercado se dedican a hacer como confeccionar puros trajes y ropa y así entonces ese fue como el contacto que tomaron ahí en la escuela pero resulta que este traje me quedó bien grande, super grande o sea casi casi ni lo puedo usar se lo regresé como dos tres veces, no de hecho dos veces pero no lo arregló nada entonces tuve que venir personalmente aquí al centro el año nuevo hubo bastante, bastantes cosas de hecho yo fui con unos amigos Uh, un rooftop, hello, hello, ¿Eh? miren, así te gusta. No, voy a, voy a, sí, sí, no, voy a, voy a, sí, sí. Vean. Ese, ese, por ahí hay videos. Por ahí les he mostrado, les estoy caminando por la calle de East Nanjing. Y por ahí en otro video de hecho, que muestra que estoy acá, es que a veces las personas llegan y te venden todo tipo de cosas. Entonces, bueno, pues ya, si quieres. Eh, si no quieres ser escameado, pues no, no los escuches tanto, pero para la curiosidad está bien, para practicar el chino. <risa> y bueno, les cuento, eh, entonces fui con unos amigos ahí, bueno, los pongo de frente. Fui con unos amigos um, ahí en la zona de, de Bond y estuvo bastante padre este lugar, se llama se llama POP y tenía un rooftop, entonces hace como tipo de, como paquetes, entonces te cobraba, no sé, 400 por ejemplo, y te incluía eh, una, un glass de champagne, algo así, y luego como free flow, tipo de, creo que de las 9 o 10 de la noche en adelante. Entonces, pues así, y ese día estuvo llenísimo todo lo que es esta zona de The Bond, aquí al final donde vamos a llegar a la Pearl Tower después. Estuvo, estuvo bastante lleno. Eh, solamente estuvimos ahí un rato y de ahí fuimos a otro lugar. Hay varios baresillos. Entonces, así es como inauguramos el 2019. Y de hecho, nos quedamos aquí en, uh, con los amigos. Aquí reservamos en Downtown Shanghai para no tener que regresar al, hasta mi pueblillo de Fengxian. O <risas> no mi pueblo, pero. Ah, que de hecho. Ya abrieron un nuevo, un nuevo subway, un nuevo metro, entonces ya estoy más comunicado en el trenecito. Entonces ya estoy más comunicado porque, aunque sí toma tiempo, o sea, es desde el centro, de más o menos de aquí, hasta allá donde vivo en Feng Shian, es como una hora y veinte, más o menos, en metro, o sea, está súper largo el metro, pero bueno, ya llegando hasta la última estación, eh, Llegan a la última estación, pues ya de ahí todavía puedo tomar un autobús, pero ya estamos como a 15 minutos más o menos. Eh, ya próximamente estaremos saliendo de vacaciones aquí en la escuela. Ah, les comento, ya compré mi boleto. ¿Ven que por ahí le estaba diciendo que no estaba seguro que a dónde eh, iba a ir? Bueno, pues ya compré el boleto a Myanmar. Me voy con otro amigo de aquí en la escuela. Estaremos ahí dos semanas y de ahí eh, volaré directo a Harbin, que es el norte de, de China. Y bueno, va a ser un poquito eh, medio extremo porque en Myanmar, ahorita en enero, el clima está bastante caluroso, bueno, está bien, o sea, playerita y tal, pero de ahí, de ahí me voy directo a Harbin y en Harbin, que es al norte de, de China, ya estamos en la frontera casi con Rusia, y dicen que ahorita está a menos 20 o sea que a ver cómo es que empaco esos 23 kilos que puedo llevar pero o sé sea, que hay que irse bien cubierto y preparado, es lo que estuve leyendo pero quiero ir porque hace mucho tiempo que tengo ganas y no había tenido la oportunidad de ir, sobre todo que ahorita eh, por ahí chequenlo en Harbin, bueno luego eh, ya les estaré subiendo videos, pero hacen un como festival de hielo Está impresionante por lo que estoy viendo en otros videos y, y fotos y tal entonces pues ya pronto estarás por allá en un par de semanas tres semanas no como un mes más o menos y les estaré los estaré actualizando aparte otro otro comentario muchas gracias ya llegamos a los 2000 suscriptores <risa> a los 2000 entonces muchas gracias a todos y estaré subiendo eh, más videos de este lado del mundo. Bueno, pues nada, que estén muy bien y los dejo aquí con la vista de East Nanjing. Y vean, bueno, de hecho está bastante nublado. No nublado, pero hace como mucha neblina, más bien. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos a la próxima y saludos desde Shanghai.